Muchas gracias, buenos días. En principio agradecer la invitación a, a Sandía Digital para pues, compartir en este espacio este, un poco de, de las experiencias de trabajo acumulado durante ya este, de varios años en el ámbito comunitario, así como este, en el ámbito estatal y nacional. Entonces, en ese sentido, este, pues estaré compartiendo eh, mi palabra, mi sentir sobre el tema este, tan importante que es eh, los derechos políticos electorales de mujeres indígenas y afroamericanas. Eh, para hacer mi participación... Eh, Estoy haciendo como eh, eh, el, la presentación en PowerPoint bajo cuatro eh, directrices eh, generales. En principio, eh, un poco eh, a manera de pincelada, eh, ubicar el marco normativo nacional e internacional que tutela estos derechos, eh, la conceptualización de algunos términos este, eh, sustanciales para la promoción y defensa de, de los derechos políticos electorales de las mujeres. Mujeres indígenas, eh, bueno también eh, cómo enfrentar la violencia política contra las mujeres eh, indígenas en razón de género y algunos retos y desafíos para la vigencia de los derechos eh, políticos y electorales, entonces este bajo este eh, marco eh, hago mi intervención y eh, como lo señalo en esta parte del marco normativo creo que eh, es necesario ubicar eh, de manera general eh, algunos instrumentos eh, nacionales que eh, dan protección a, a estos derechos específicos eh, y bueno, esto también eh, nos genera como este marco de oportunidad para que eh, día a día eh, nosotros como sujetas de derecho pues vayamos este, apropiando de estos instrumentos, de los mecanismos y bueno, este socializarlo al interior de las propias comunidades, colectividades de mujeres indígenas, colectividades de mujeres afro para efectos pues de lograr este y exigir la justiciabilidad de nuestros derechos políticos electorales. Perdón, y... compañera eh, María Rosa, un favor, ¿podría ampliar a pantalla completa la presentación? Es que es complicado poder leerlo aquí desde la plataforma. Ah, creo que lo hice más pequeño, ¿no? Sí, es que más bien es en la parte inferior. Ajá, en la, a ver, permítame. donde aparece como una pizarrita abajo, donde aparece el Zoom, al lado, hay una opción para activar la presentación. Ah. En el mismo PowerPoint. Ve ah, donde, en la parte inferior donde aparece el 72% de, de Zoom en su presentación. Ajá. ¿No hay una. No, no este, ponerle de su lado izquierdo hay un botón enseguida. Ajá. De donde está el menos, enseguida hay un icono. Tendríamos que. Exactamente. Ok. ¿Listo? A ver, nuevamente, en el icono es. Ahí está, ahora okay. sí. Ok. Perfecto. Ya estamos, perfecto. Ahora sí, adelante, una disculpa. Muy bien, sí, no de qué. Este, pues el primer instrumento pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí de manera puntual este, está la parte de, del reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1, el artículo 2 referente a los derechos de los pueblos indígenas, 34, 35 sobre la ciudadanía mexicana y un poco sobre los derechos este, políticos de la ciudadanía mexicana, el artículo 41 sobre toda la parte de la estructura del sistema electoral que tenemos en en nuestro país, y el 105 es el reconocimiento del de, eh, órgano público este, como es el ayuntamiento o el municipio eh, eh, dentro de la estructura de, de la política gubernamental. Está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, eh, de manera este, específica eh, en el ámbito electoral tenemos la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hay este un capitulado específico para la protección de los derechos políticos electorales, eh, el mecanismo conocido como el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, es decir, el JDC, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y bueno, ahí de manera también puntual, eh, con las reformas, eh, bueno, el reconocimiento de la violencia política en el artículo 20 bis, eh, en el mes de abril del 2020, bueno, que también derivó en una serie de reformas a diferentes este, ordenamientos este, normativos, como es la ley general en materia de delitos electorales, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y los códigos electorales de las entidades federativas, que también este, abrazan esta parte de, de los derechos políticos electorales en cada una de las entidades. Y bueno, de manera internacional tenemos este, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, eh, más conocido como CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de belén de Pará, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y, y Tribales en Países Independientes, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en eh, 14 de junio de 2016. Entonces, eso es de manera general, como algunos de los instrumentos eh, normativos que eh, protegen los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas. Ahora, entrando a la parte de la conceptualización, este, referir en un primer momento qué son los derechos políticos, eh, bueno, ahí, eh, de acuerdo a definición del propio diccionario electoral, eh, nos refiere que son parte de los derechos humanos, eh, bueno, siempre con esta parte, ¿no? de, de la crítica que siempre se ha eh, puesto sobre la concepción de, de las normas o el reconocimiento de los derechos, pues está eh, esta parte, ¿no? de la individualización de los derechos a la ciudadanía. Entonces, este, aquí eh, pues, se ve claramente eh, que la parte del de, de reconocimiento de las comunidades y los pueblos como sujetos de derecho, pues también es un tema que está ahí este, pendiente de reconocerse en cuanto al ejercicio eh, de los derechos políticos. Y bueno, de manera particular, eh, eh, en estos derechos están eh, las de elegir, el de ser elegido y el de desempeñar funciones públicas, ¿no? Entonces, esto pues tiene que ver también eh, eh, en esta parte de la conexidad con otros derechos eh, de la, de, del, del ciudadano, es decir, los civiles, económicos, sociales y culturales. Ahora bien, ¿qué son los derechos electorales? Eh, bueno, también eh, haciendo eh, referencia al, a, a, al diccionario, nos refiere que tiene dos este, concepciones, un sentido amplio o un sentido estricto, en sentido amplio, poner, nos en síntesis nos refiere a todo ese bagaje de determinaciones jurídicas y positivas y constitucionarias que regulan la elección de este, los representantes en nuestro sistema eh, político eh, electoral mexicano. ¿no? Eh, en esta parte de, de la concepción, eh, indudablemente pues, está también la parte del de, de derecho al sufragio, es decir, votar y ser votado, eh, el escrutinio, es decir, todo el desarrollo del, de los procesos electorales que implica eh, el escrutinio, la verificación de la elección y la publicación de los resultados. En cuanto al concepto de manera estricta, eh, refiere a la individualización eh, de, del derecho a participar en la designación de los órganos eh, representativos, es decir, los órganos de elección popular, eh, que implica obviamente el derecho de, de votar, eh, en esta parte pues toda la característica, que, que conlleva el derecho al voto, es decir, eh, eh, los criterios de, de la universalidad eh, es libre, directo, secreto y eh, bueno, esto pues también abona a, a la caracterización de la forma eh, de gobierno que tenemos aquí en México. Ahora bien, en cuanto a los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, eh, esto, pues desde mi punto de vista y desde mi propia eh, apreciación, pues es el conjunto de prerrogativas que tienden a promover y fortalecer la participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, en el ámbito interno y externo de la comunidad. Eh, esta percepción... Eh, se retoma en diferentes espacios de reflexión, de construcción y de análisis de los colectivos de mujeres indígenas, puesto que las mujeres este, pugnamos de que la participación política no solamente lo hacemos cuando somos parte o cuando decidimos formar parte de los procesos electorales eh, eh, y de participación eh, constitucionalmente establecidos, es decir, eh, cuando levantamos la mano para este, ser postuladas a algunas candidaturas de eh, eh, puestos de elección popular, llámese en los municipios, en los congresos estatales, eh, eh, en el Congreso Federal, en el Senado de la República, eh, sino que eh, la participación política va, eh, eh, inicia en esta parte de las colectividades propias, es decir, desde los espacios comunitarios. Cuando, eh, cuando visibilizamos la voz, nuestra voz, para la atención de nuestras demandas específicas, cuando este, levantamos la mano para ser parte de los procesos de organización social política, al integrar eh, comités, comisiones, brigadas, etcétera. Y también este, cuando formamos parte de los órganos de gobierno, ya sea tradicional, comunal o municipal. Y en el ámbito externo, pues este, retomo esta parte ¿no? de la participación en espacios de elección popular. Ahora bien, ¿qué es la perspectiva de género? Creo que es un concepto ya este, muy eh, manejado ya de manera amplia en diferentes este, ámbitos, eh, incluso desde la academia, desde, la, de, el, desde el diseño de políticas públicas, incluso también desde nuestro discurso como, como activistas, eh, como mujeres indígenas, pues también este, lo hemos incorporado porque finalmente... Este, eh, en atención al, a, al significado, pues creo que sí nos permite como eh, fortalecer esta parte desde donde partimos para colocar eh, eh, las brechas de exclusión y discriminación que tenemos como mujeres indígenas en diferentes ámbitos. Bueno, un poco retomando la la conceptualización nos dice ahí, es de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Ese es un concepto que retomo de, de la ley y bueno, este, hablar de perspectiva de género también hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a todos los seres humanos. Es decir, toda esa parte de, de quién es mujer, quién es hombre, qué hace la mujer, qué, qué hace el hombre, pues básicamente es una construcción social que este, tanto hombres y mujeres hemos dado. Eh, ahora, ¿para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, ahí nos permite este, mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite atender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Es decir, con, con el uso de esta metodología podemos generar algunas transformaciones o cambios en relación al papel de las mujeres y hombres en la sociedad. También ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva también plantea la necesidad de solución, solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones este, específicas como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, principalmente en las esferas de lo público y privado, eh, otorga justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y hombres, principalmente algunas este, propias de la mujer, como es la... Eh, propia de la mujer este, de acuerdo a la sociedad, eh, la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas, y la modificación de las estructuras sociales, este, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que producen la desigualdad, y bueno, obviamente, pues esta parte también del fortalecimiento del poder de gestión y decisión eh, de las mujeres. Eh, bueno, eh, el uso de esta categoría o esta perspectiva eh, pues es mejora, mejorar la vida de las personas, las sociedades, este, las naciones y enriqueciendo a todos los ámbitos productivos. Es decir, este, su desarrollo no se limita solamente a las políticas focalizadas a las mujeres en particular, sino que este, tiene que ser de manera este, eh, integral, armonizada entre este, hombres y mujeres. ¿Qué es la paridad de género? Eh, bueno, la paridad es la igualdad sustantiva entre sexos, es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública, eh, es un principio, una regla constitucional, eh, con criterios horizontales, exigen asegurar la paridad en el registro de las candidaturas y verticales, eh, impulsando la participación de candidaturas de los órganos de elección popular. Esta pues, ha sido este, incorporada en el 2014 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, con el objeto de lograr este, mayor participación de las mujeres en los espacios este, de elección popular y bueno, ahí un poco retomando eh, la paridad este, horizontal y vertical, la paridad horizontal se refiere de que este, de acuerdo a la cantidad de, de puestos de elección popular, eh, la mitad eh, tienen que eh, ser para hombres y la mitad para mujeres, y la parte de la paridad vertical, es decir, en la integración, por ejemplo, de los ayuntamientos, este, se tiene que alterar la incorporación de mujeres hombres este, y así de manera, este, pues ahora sí que eh, intercalada. Eh, en, la, en 2014, pues ya de manera constitucional, se estableció de que en los espacios de elección popular se tiene que incorporar el 70% de este, candidaturas de un mismo este, sexo y el 30% este, de otro. Eh, esto se ha venido este, eh, fortaleciendo, eh, posteriormente tuvimos el 60-40 y actualmente estamos en la, eh, ahora sí que en la parte de lograr eh, la igualdad sustantiva, que es el 50 y 50 de participación para hombres y mujeres. Eh, ¿Qué son las acciones afirmativas? Este, también... Eh, un concepto eh, que retomo de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación nos señala que son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute y ejercicio de derechos y libertades aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Eh, también incluyen, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes u cuotas. Un poco como retomando esta parte de, de la igualdad sustantiva, ¿no? ¿Cómo lograr eh, eh, eh, el 50 y 50, ¿no? Y bueno, nos señala que también eh, prioritariamente se tiene que aplicar a pueblos indígenas, pueblo afro afrodescendiente, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. En el ámbito electoral, este, bueno, ahí tenemos ya de manera general también anunciar que desde el proceso electoral 2017, este, por primera vez el Instituto Nacional Electoral aprobó, perdón, obligó a los partidos políticos a postular únicamente a personas indígenas en 13 distritos electorales donde eh, eh, había presencia del 60% o más de población indígena para la Cámara de Diputados. En este proceso electoral 2020-2021 tenemos este, reconocidos 21 distritos electorales indígenas, esperemos que en esos 21 distritos electorales se respete esta acción afirmativa y tengamos la representación en, el, en, el, en la Cámara de Diputados de 21 este, diputadas o diputados indígenas. Eh, eh, el día de ayer, escuchando una, eh, un conversatorio de, también de participación política de mujeres indígenas y afroamericanas, señalaba la consejera electoral Claudia Zavala, que eh, se tiene eh, registrado hasta ahorita 234 candidaturas que van a la cabeza indígenas en donde 160 son mujeres y 74 hombres y 34 del pueblo afromexicano. esperemos pues que no haya ningún este algún otro impedimento eh, legal para que estos compañeros compañeras logren este llegar a estos espacios. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Bueno, ahí lo señalaba que en el 2020 eh, eh, se, se reconoció esta, eh, esta violencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y bueno, ahí nos de manera puntual nos refiere qué es. Eh, a manera de lectura, nos señale que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género ejercida dentro de la esfera público o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Entonces, este, bueno, es un reconocimiento eh, puntual, eh, esperemos pues que lo vayamos, este, eh, vayamos apropiándonos de esta conceptualización para ir haciendo valer este, eh, el respeto de nuestros derechos en diferentes espacios y ámbitos. Eh, bueno, también aquí un dato importante es que esta violencia puede ser perpetrada eh, por agentes estatales, superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, eh, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, precandidatos candidatas, candidatos. Eh, partidos políticos o representantes de los mismos medios de comunicación y sus integrantes o este, por particulares o grupo de personas particulares. Entonces, ahí no se cierra solamente a este, personas eh, que pertenecen a las instituciones o partidos políticos. Eh, ¿Cómo se expresa la violencia política? Ahí también la ley, es, eh, en su artículo 20 ter, nos enuncia una serie de, de supuestos eh, que no me voy a permitir este, dar lectura eh, en razón al tiempo, pero este, a manera de, de ampliar, pues está ahí referido el artículo. Eh, la Bueno, la violencia política contra las mujeres este, eh, se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral federal, federal y de responsabilidades administrativas, es decir, ya hay un eh, amplio marco de protección eh, de la violencia política contra las mujeres eh, en diferentes instrumentos, y la parte de las responsabilidades administrativas, es decir, las autoridades de los órganos este, estatales en los tres niveles también este, son sujetos de, de responsabilidades por omitir o hacer eh, algunas, este, algunos actos este, puntuales que vulneren o lesionen este, los derechos políticos eh, electorales de las mujeres eh, indígenas y afromexicanas. En la parte de un dato que también quiero compartirles, pues es la en este proceso electoral es la famosa declaración 3 de 3 que implica eh, la parte de eh, transparentar eh, el patrimonio, conflictos de intereses y pagos de impuestos, conductas de violencia política contra las mujeres a los candidatos a puestos de elección popular. Entonces ahí un mecanismo eh, que está a, a, de dominio público, pues es el registro nacional que tiene que ver con esta parte no de los sujetos que son ahora sí que sujetos de por una resolución judicial de violencia política eh, y bueno, que también esto permite como dar esta protección a, a las mujeres indígenas eh, en relación a la violencia política. Ahora, ¿cómo enfrentar la violencia política eh? contra las mujeres en razón de género bueno ahí estoy delineando algunas este, directrices eh, que me parecen pues, importantes eh, compartir con ustedes primero pues es la parte de la apropiación de los instrumentos legales para la defensa de los derechos políticos electorales desde este, la parte de la eh, individualidad es decir como sujetas de derecho pero también como parte de las colectividades es decir eh, a, como comunidades o pueblos indígenas que formamos parte ¿no? ¿No? La parte de la retroalimentación y actualización permanente con las organizaciones de mujeres indígenas para la construcción de agendas públicas que tengan por objeto la defensa de los derechos políticos electorales. Eh, generar interlocución con las entidades públicas, los organismos este, no gubernamentales, la Academia para la Difusión, Protección y Defensa de los Derechos Políticos, llámese Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos en las entidades federativas, la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos electorales, la Defensoría Pública Electoral de los Pueblos Indígenas eh, del Tribunal Federal Electoral, eh, algunas organizaciones este, eh, de la sociedad civil, el Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, entre otros. Y bueno, las universidades que también tienen de repente programas específicos para la protección de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Eh, otro sería fomentar la participación de mujeres indígenas en los espacios de revisión y análisis de los avances en el reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos políticos electorales, como son los observatorios de violencia política y visibilizar la violencia política contra las mujeres indígenas a través de la difusión en los medios de comunicación como son las radios comunitarias, las redes sociales y bueno aquí este, oh, dos ejemplos que, que para mí son, este, se han hecho muy visibles eh, por la difusión en las redes sociales pues es el caso de la compañera Carolina Regalado del estado de Oaxaca y Felicitas Martínez del estado de Guerrero eh, ambas compañeras, ambas hermanas pues han judicializado la negación del registro eh, como candidatas indígenas a diputaciones locales. Entonces creo que esa parte pues también nos, nos está permitiendo como eh, visualizar, visibilizar eh, eh, el grado de, de protección que tenemos este, las mujeres indígenas y afroamericanas de nuestros derechos políticos electorales. Ahora bien, eh, ya para finalizar, eh, Ahí no me da este. No me da avanzar. Ya para ver la última lámina. Permítanme tantito. Ok, ya. Estoy ahí señalando algunos retos y desafíos eh, para la vigencia de nuestros derechos políticos electorales. Está la parte de fortalecer los procesos organizativos de las mujeres indígenas desde el ámbito comunitario, regional, nacional e internacional, con el objeto de impulsar agendas colectivas para la defensa de los derechos políticos electorales, la formación capacitación permanente para el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres indígenas, la generación de cuadros de, de liderazgos juveniles, impulsar la armonización del marco normativo que tutela los derechos políticos electorales de las mujeres y pueblos indígenas, implementar mecanismos de atención cercana, eficaz y eficiente en los programas y servicios públicos en las comunidades y pueblos indígenas que tienen por objeto la promoción y defensa de los derechos políticos electorales, tales como la asignación de presupuestos justos, la incorporación de recursos humanos bilingües en las entidades públicas, la infraestructura adecuada, el diseño e implementación de programas o planes de trabajo con perspectiva de género intercultural y derechos humanos y fortalecer los mecanismos de protección administrativos y judiciales a los aspirantes y candidatas indígenas para diversos espacios de elección popular, este, esto en, en el sistema de partidos políticos y también el de sistemas normativos indígenas tratándose de municipios indígenas, así como de los defensores de estos derechos, los comunicadores indígenas, las autoridades comunitarias. Entonces, en conjunto creo que este, necesitamos esta... Esta, este fortalecimiento de los mecanismos de protección, sabemos que en nuestro país este, pues se han dado este, diferentes este, manifestaciones de violencias para las candidatas indígenas, para las defensoras de los derechos políticos, los comunicadores, las comunicadoras, y esto permite como generar esta articulación de protección y defensa de manera este, mucho más eficiente. De manera general, esta es mi, mi compartencia y bueno, agradecer pues la atención e igual quedo este, en espera de sus comentarios, de sus preguntas a fin de generar un poco más la, la comunicación directa con las y los asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida María Rosa Guzmán. La verdad es que eh, es evidente ¿no? la trayectoria de la cual has venido eh, generando, eh, empezaste muy joven, estimada María Rosa Guzmán, si pudieras contarnos también un poquito tu experiencia, eh, que quizás pueda ser muy rica para las compañeras y los compañeros que hoy nos acompañan. Muy bien, sí, de manera general, pues he sido, este pues ahora sí que desde mi etapa de estudiante en la secundaria, eh, fui una de las este pues adolescentes inquiet, inquietas no de eh, pues que las cosas este, pues se tienen que transformar eh, de acuerdo a las posibilidades este, e incidencia de cada uno de los sujetos. Y remarcar esta parte, yo soy de un, una población que ha tenido este, como característica eh, altos grados de conflict conflictividad por la cuestión de la tenencia de la tierra con pequeños este, propietarios y ganaderos del estado de Nayarit. Entonces esto desde niña me permitió como esta... Eh, pues valentía de que pues yo en algún momento quería ser alguien en la vida y bueno, por azares de la vida, pues eh, estudié la carrera de Derecho y eso me ha permitido pues este, generar pues esta incidencia en mi comunidad y también en otros espacios, eh, es decir, en mi estado y a nivel nacional. Entonces, con este conocimiento, pues sí, eh, me ha dado también la oportunidad eh, no solamente en la parte de, de litigio, sino también en la parte de la... Eh, función pública que también he colaborado ahí en algunos espacios para efectos pues de el, eh, lograr la justiciabilidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y bueno eh, soy miembro de fundadora de algunas colectividades como ya se mencionó en mi presentación. Y bueno, una característica es que yo no me quedo con la parte de lo que eh, he aprendido en las universidades o los espacios de formación este, institucional, he estado en constante actualización eh, en diferentes espacios, llámese seminarios, eh, conversatorios, etcétera, que tienen que ver con los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas, y actualmente como... Eh, servidora pública, pues también me estoy dando la oportunidad de conocer cómo está parte también del funcionamiento de una institución pública federal que tiene que ver con este la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que es la Comisión para el Diálogo con los pueblos indígenas eh, de, de la Secretaría de Gobernación. Entonces, he eh, articulado todo este bagaje de, de conocimiento este, académica, eh, de trabajo en campo y la parte de la institución pública, pues sí me ha permitido como eh, tener esta mirada de que pues sí tenemos que transformar este, pues, las, las formas de ver... Eh, y de implementar eh, políticas públicas eh, en pro de los pueblos, comunidades, mujeres, para que pues poco a poco se vaya atendiendo las demandas este pues que se han venido colocando desde desde décadas atrás eh, y de esta manera lograr este pues ahora sí que la justiciabilidad de los derechos humanos tal cual este lo establece nuestra propia constitución y este, eh, la interpretación eh, constitucional y convencional convencional que de principio este, está obligado este cumplir eh, el Estado Mexicano sin duda tu trayectoria, estimada María Rosa, pues es un es un eh, antecedente muy importante, ¿no? para la para la población indígena del país, pero también eh, un liderazgo. Muy interesante para tu comunidad y que, bueno, ahora te has convertido en un, un referente, ¿no? Por lo menos para la población birrárica y, y, y también para quienes eh, estamos interesadas o interesados en apoyar estos nuevos liderazgos eh, de mujeres indígenas. No sé si de parte de eh, las compañeras que nos están acompañando eh, tengan alguna pregunta. Por acá veo una mano levantada de la compañera Alejandrina Jiménez. Adelante, compañera. Sí, gracias. Hola, muy buen día. Eh, mi pregunta va destinada sobre todo por eh, esta eh, usurpación que hemos visto eh, en el caso de un candidato en el estado de Morelos que él estaba usurpando el lugar de una candidatura indígena. Y a lo cual, al, al ser increpado, él responde que el pueblo lo había elegido y que había sido como una elección por la comunidad. Cuando se le pregunta que, qué comunidad lo había elegido, no sabía ni siquiera el nombre de, de, de la comunidad, ¿no? La cual estaba en ese momento, momento siendo como propuesta, ¿no? Aquí mi pregunta va dirigida. ¿Tendríamos, en dado caso, que sugerir que se pusiesen eh, candados para evitar estos atropellos hacia estos grupos eh, de minorías? Sí, mira, este, qué bueno que, que lo mencionas justamente. Eh, eh, esta parte ¿no? de la usurpación de las identidades indígenas en los espacios este, de, de elección popular, indudable, es un... Eh, problema pues que se ha puesto en la mesa, en diferentes este, espacios de, de reflexión, de análisis, sin duda que eh, como pueblos indígenas, mujeres eh, pertenecientes a estas colectividades, eh, tenemos que... Eh, eh, configurar, construir, pues estos mecanismos de, de protección mucho más eficientes, ¿no? Sabemos que este, de manera general, eh, pues está esta parte de, de, del derecho a la autoscripción calificada, en donde este, eh, los pueblos y comunidades, eh, de acuerdo a la especificidad y dinamicidad de participación política, eh, eh, en algunas pues tienen muy avanzada como esta parte del reconocimiento y algunas no, sobre todo cuando hay población mixta en las comunidades o ejidos indígenas o municipios indígenas, ¿no? Donde a, a pesar de que hay este, más del 50% de población indígena, eh, sabemos en eh, la realidad quiénes... Eh, eh, quienes tienen la, el, el poder político, pues es la gente no, no indígena, entonces ahí se vuelve un poco complejo la parte del de derecho eh, a, a, a la autoascripción calificada, ¿no? y hay este espacios en donde pues la población es mayoritariamente indígena hay instituciones este sociales políticas muy bien definidas como el caso del pueblo virrárica. ahí este las comunidades son este eh, mayoritariamente birraritaria y no tenemos incidencia de los municipios para la elección de nuestras autoridades este comunitarias y tienen delimitado muy bien sus atribuciones sus funciones y son los que este eh, en este caso del otorgamiento de las constancias de identidad indígena, son los gobernadores tradicionales los que lo, lo otorgan, más sin embargo, como lo, señal, lo señalo, las realidades este, sociales, eh, políticas en diferentes regiones son diferentes, entonces ahí sí se tiene que cómo, eh, eh, concretar eh, cuáles van a ser los mecanismos de defensa. Para este derecho de, de la autoascripción o la adscripción indígena. ¿no? Entonces, en términos generales, es lo que puedo señalar. Y también este, para los órganos electorales, tanto el INE y los OPLES, pues sí tienen que construir esta parte de, con la participación de los pueblos y comunidades, este, los mecanismos más eficaces para poder este, proteger con mucho más eficiencia este derecho. Muchísimas gracias, gracias, compañeras. Gracias, Alejandrina. Hay otra pregunta de este lado de Javier Espinosa. Adelante, Javier. Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Tengo una duda, pero dividida en dos partes. <coughs> Con esto que te comentaban, yo quería referir el caso del famoso Mijis, ya se hizo muy famoso, en San Luis Potosí, que también alegó pertenencia a un pueblo indígena y se registró como candidato indígena en el partido de Morena. La verdad no sé si ya concluyó bien ese tema porque fue impugnado en el sentido de que ningún pueblo indígena reconocía la pertenencia del mijis a ese pueblo, ¿no? Ese el ese tema me lleva a un poco los antecedentes de cómo empezó a procesarse en el ámbito electoral la pertenencia o no de una persona a una comunidad indígena y cómo podría alegar en en, el, en su pertenencia como aspirante a ser registrado como candidato representando a una comunidad indígena en aquellos años hace 10 15 años cuando empezó este debate eh, la comisión nacional de Pueblos indígenas creo que es la que existía en aquel tiempo solamente reconocía que si alguien se sentía indígena bastaba ese hecho para poder aspirar a ser candidato y representar a una comunidad indígena. Eh, he revisado la ley en los últimos años, no veo avance en ese sentido de cómo especificar ya con la definición de los distritos y municipios indígenas, cómo una persona, en qué medida puede representar a una comunidad, si es o no indígena. Eh, esa definición a mí se me ha complicado. Legalmente no encuentro un sustento donde diga que alguien, tiene un porcentaje de indígena y por lo tanto puede representar a una comunidad. No veo el esquema jurídico de esa naturaleza. Y la otra parte de la pregunta tiene que ver con las grandes concentraciones urbanas. Eh, que son muchas ciudades, los grandes centros metropolitanos que son desde Mérida, Puebla, León, Monterrey, Tijuana, eh, desde luego el Valle de México, Acapulco, este, o sea, los, los, donde se concentra mucha migración. Ahí se considera también mucha comunidad indígena. En el caso de Catepec de Morelos, o de Ensenada Baja California, o de León o de Mérida en Yucatán, hay gente que ha intentado eh, registrarse como candidato en el sentido de que también se consideren esos centros urbanos como grandes concentraciones de comunidades indígenas, porque hay mucha gente, migrante es cierto, pero que son eh, indígenas o afromexicanos. ¿no? En Catepec, por ejemplo, hay una amplísima eh, colonia son regiones que son indígenas, pero que desde luego en ninguna zona de Catepec o de Acapulco, o de Mérida o de Ensenada, creo que Ensenada ya está con el San Quintín, pero eh, en ningún caso en, el, en los grandes centros urbanos se pueden considerar como un porcentaje amplio donde pudieran representar a sus comunidades indígenas. Yo decía hace ratito, salvo San Quintín, en Baja California, parece que hay un distrito local de ese estado, de, de Baja que ya puede ser registrado como un distrito indígena netamente Es decir, la zona sur de Baja California, ¿no? San Quintín y la parte del Valle, que tiene que ver con la frontera ahí con Guerrero Negro. Pero ni en Mérida, que concentra grandes eh, migrantes indígenas, León, en Guanajuato, en Puebla, en Ecatepec, en Zahualcóyotl, en en el Estado de México, Monterrey, Nuevo León. Eh, no se ha podido avanzar en ese debate. Me gustaría conocer la opinión de María Rosa a este respecto. Y el último tema que había puesto yo en el chat era recordar que los primeros intentos del debate de la paridad de género, no indígena, sino de género, hombre-mujer, inició con la afirmativa del de 70-30, en el viejo código electoral, ¿no? Propuesto a finales de los 70 por el PRD, que no avanzó, era solamente una sugerencia por parte de la autoridad electoral, hasta que avanzó en la afirmativa ya de obligar a los partidos al registro de esas candidaturas. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, mira, este, indudable, como lo, lo señalaba, la parte de la usurpación eh, creo que después de este proceso electoral, sin duda que creo que nos van a nos va a generar muchísimos este eh, cuestionamientos y también trabajo para poder este eh, concretar esta parte ¿no? del de, de, de respeto, del reconocimiento de, este, de los distritos electorales, las candidaturas electorales, entre otros, ¿no? Eh, sin duda el caso eh, del de, de famoso Mijis, pues también ha dado, pues ahora sí de qué hablar en el estado de San Luis Potosí. Tengo entendido que el eh, Tribunal Electoral este, justamente dio eh, la resolución en el, en el sentido de no este, otorgar la, la candidatura eh, de, de esta persona, eh, eh, en el distrito este, que está pues, reconocido como eh, indígena y bueno, ahí también la parte de la eh, estrategia de defensa de los propios pueblos y comunidades indígenas pues también se ha visto eh, muy activa en donde pues las hermanas y hermanos pues han dicho de que pues él en ningún momento pues pertenece a, a ningún pueblo ni comunidad indígena en la entidad y bueno qué mejor que, que pues este, los propios integrantes den esa eh, certeza de, de, y fe de que en efecto pues por ningún lado este, pues se reconoce como tal a, a esta persona y bueno, también este, pues, se genera esta parte, ¿no? De repente algunas este, personas por el hecho de eh, trabajar por determinado tiempo en alguna comunidad, en algún pueblo indígena, pues ya este, pues, argumentan de que pues, ya hablan la lengua, ya de que ya son este, personas indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente algún este servidor público por el hecho de trabajar en determinado programa, proyecto gubernamental, el hecho de trabajar eh, tantos años en comunidades, pues ya dice que pues ya también conoce la lengua, habla la lengua y por lo tanto pues ya le, le asiste el derecho de reconocerse como tal. Creo que este, fenómenos de esta naturaleza pues, se han repetido en diferentes espacios, en diferentes regiones del país, pero bueno, ahí este, justamente yo lo señalaba que la parte de, de, de la actividad de los propios pueblos y comunidades indígenas para ir estableciendo como estos mecanismos de protección eh, de este derecho en particular, pues está ahí este, eh, puesto en la mesa. Esperemos pues que tengamos o nos demos la oportunidad de, de generar pues estos eh, estos mecanismos de defensa, ¿no? Y también la parte del trabajo eh, con los propios órganos electorales para eh, el reconocimiento de este, las comunidades y pueblos indígenas, es decir, qué comunidades eh, se consideran este, en, los, en, en los criterios de, de ser comunidad indígena, y bueno, también hay las entidades públicas que también tienen que tener más o menos eh, eh, a manera de catálogo, cuáles son o qué comunidades este, son susceptibles de este, ser considerados como tal. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, eh, eh, la Comisión Estatal Indígena tiene un catálogo de comunidades y pueblos indígenas en la entidad federativa, tanto de eh, pueblos originarios y eh, poblaciones eh, residentes indígenas en la zona metropolitana y algunos otros este, municipios eh, que tienen muchísima presencia de población indígena migrante. Entonces, esto pues nos permite como, eh, establecer hasta dónde se puede eh, eh, reconocer esta parte ¿no? de, de los derechos eh, políticos electorales y bueno la designación también de las candidaturas en los diferentes espacios de elección popular eh, en cada una de las entidades federativas. ¿no? Y eh, bueno, el caso de de San Quintín y otros estados indudablemente pues se ha, se ha dado también un trabajo muy activo eh, por parte de las organizaciones indígenas en esos municipios, en esa entidad, al grado de que pues ellos recientemente pues, han logrado, este creo que el reconocimiento de, del municipio indígena como tal, y creo que pues es esta parte también de, de no este, eh, omitir esta parte de, de, de visibilizar nuestra voz y nuestra exigencia eh, en los espacios. En que nos estemos, pues ahora sí que reconociendo como tales. O sea, la, la parte de la identidad étnica, pues no solamente es en mi territorio, es decir, el lugar donde eh, he nacido, sino que es, pues, se a otros espacios donde este, pues, eh, en últimos años, pues se ha establecido las colonias o poblaciones eh, indígenas migrantes. ¿Kilperma? Descuanto. Muchas gracias, eh, estimada María Rosa y Javier Espinosa, por la pregunta. ¿Alguien más tuviera una eh, algún comentario o pregunta que hacerle a la compañera María Rosa? Adelante. Compañera Heidi, voy a desactivar su audio, eh, a menos de que tenga alguna pregunta que compartirnos. Ok, sí, creo que por ahí se la había activado sin querer, pero bueno, eh, a, a nosotros nos gustaría plantearle una pregunta o quizás eh, vienen varias englobadas en esta, María Rosa. Eh, ¿Cómo aterrizamos todo este marco legal que nos expuso hace un momento? Eh, a la realidad de las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con las representaciones actuales? Ya se discutía algo hace un momento. ¿Y cómo hablamos de esta participación política o inclusive de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto comunitario? ¿Cómo aterrizamos? Mira, creo que este, pues ahora sí que hay diferentes este, formas eh, y, y realidades este, en el que nos desenvolvemos este, las mujeres indígenas y afromexicanas. Eh, incluso en el desarrollo eh, del activismo de las propias mujeres indígenas, pues son, son variables, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, habrá co compañeras en algunas entidades federativas que tienen un proceso ya bastante... Eh, largo eh, eh, eh, en la eh, defensa de los derechos eh, propios de las mujeres y en algunas zonas pues que todavía estamos ahí como caminando este y, y, y bueno ahí articulando este pues algunas eh, acciones para fortalecer pues estas demandas eh, eh, de manera mucho más este eh, amplio llámese nacional e internacional. No, eh, pero de principio está esta parte, no yo lo señalaba, eh, el conocimiento, no de eh, no es propio de que eh, se conozcan la, las leyes, el hecho de ser abogadas, sino también las que tenemos esta formación, pues tenemos que socializar todo este bagaje eh, de instrumentos normativos a las hermanas abogadas. Este, vayan conociendo y apropiando de estos eh, instrumentos eh, para defender los derechos, ¿no? Ahí, pues eh, en esta parte de la, de la socialización, pues tenemos que eh, eh, también sortear eh, la parte de generar esto este equilibrio ¿no? de lo que nos dicen las leyes y lo que nos dicen las propias realidades en las comunidades. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio para poder este, defender este, nuestros derechos porque sabemos que no la solución no es del todo de las leyes sino la forma en que los interpretemos y la forma como los apliquemos de repente pues sí nos puede dar un, un paraguas de protección a nuestros derechos pero en la parte de la instrumentación este pues pudiera darse algunas especificidades este particulares no dependiendo pues del de, de del desarrollo que se tenga este de la participación de los pueblos, la apertura también de conocimiento, porque también tiene que ver la apertura de conocimiento de las propias este, comunidades. De repente dicen, no, pues es que tú este, pues tienes, ahora sí que vienes contaminado de otra, eh, de otro conocimiento que pues choca con. Con los derechos individuales y colectivos al interior de la comunidad. Entonces, a veces ahí, en vez de avanzar, pues se generan como esas razones y de no reconocimiento de los propios este, jóvenes eh, profesionales en, en las comunidades. Entonces, ahí, pues, sortear esta parte ¿no? de la participación equilibrada también y eh, la parte de impulsar también los eh, la armonización en las entidades federativas. Por ejemplo, de repente tenemos. Eh, reconocidos derechos a nivel nacional, pero eh, eh, las entidades pues todavía no ha permeado esta parte de, de los derechos en, en los códigos, en los reglamentos y en las leyes este estatales. Y no se diga pues de los, de los reglamentos este, municipales, eh, que son los que son las entidades que están más cerca eh, con las comunidades y pueblos indígenas. Entonces ahí creo que... Tenemos este, mucho que, que hacer y obviamente eh, también la coordinación eh, en otros espacios con otras compañeras, con otras hermanas eh, indígenas y mujeres no indígenas, ¿no? porque también eh, estoy convencida de que también el apoyo de, de la ciudadanía en general pues, permite ir avanzando eh, de mucho más este, eh, rápida y eficiente en la colocación de eh, eh, agendas eh, públicas eh, de manera particularizada. Muchas Esa. gracias, muchas gracias, María Rosa. Una última y algo que mencionó al final de su participación sobre los retos para este fortalecimiento, hablaba de la formación de nuevos liderazgos. De mujeres indígenas y el fortalecimiento de ellos, de ellas, la generación de cuadros, cómo lograr este objetivo. Sí, mira, este, la parte de los de la formación, este, eh, capacitación de las mujeres lideresas, este, pues es una es una constante que nosotros tenemos que poner. Este, eh, eh, y creo que en esta parte de la eh, responsabilidad moral, yo siempre lo he dicho así, este, la responsabilidad moral, eh, de cualquier manera uno tiene que regresarle a la comunidad, a la población, esta otra eh, conocimiento eh, pues que ha adquirido en, en, en otros espacios eh, fuera de la comunidad para efectos pues de ir... Eh, eh, visualizando y, e ir promoviendo este la protección y la defensa de los derechos este eh, de las mujeres, de los pueblos, y bueno, esto tiene que ser, como lo señalo, una constante... Eh, para efectos pues de ir actualizando, ir eh, poniendo en contexto este, las demandas que se han eh, venido colocando este, en las entidades a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, no para eh, eh, lograr pues esta, esta, este, eh, armonía, no, de visiones, de demandas, de luchas eh, en pro, no, de... De, de nuestros derechos y este, la parte de la formación de los nuevos liderazgos este, de generaciones este, jóvenes, sin duda creo que al menos en mi comunidad es una constante también, últimamente pues hemos este, pugnado de que también se les escuche a los jóvenes, a las juventudes, este, en eh, los espacios de, de reflexión, de análisis de diferentes problemáticas, como son las asambleas comunales, este, la participación en los diferentes este, espacios de, de reflexión, eh, construcción y toma de decisiones para la defensa de derechos este, específicos, llámese de territorio, de participación política, entre otros, ¿no? Y eh, en la parte de ya un poco visualizando en el plano externo, es decir, la formación política como tal a través de las instituciones políticas, que son los partidos políticos, pues también creo que este, los que todavía estamos, eh, las comunidades que estamos inmersos en esta parte de, de los partidos políticos eh, para la elección de nuestras autoridades municipales, estatales, nacionales, pues sí hay que también pugnar para que pues, se fortalezcan y, sea, y realmente se materialice esta parte de, de la formación ¿no? este, eh, desde esta mirada mucho más incluyente mucho más este, diversa que no solamente sean este, capacitadas, formadas mujeres este, en las ciudades o en las, o en las este, zonas este, medianamente urbanas, sino que también se incorporen este, mujeres eh, eh, indígenas, mujeres discapacitadas y este, mujeres de otros sectores de la población que son este, eh, excluidas eh, o discriminadas eh, en esos espacios de formación. Creo que en ese sentido también es una exigencia que debemos de, de hacer valer hacia las instituciones políticas, que se respete el porcentaje para la capacitación y que nos toque también a nosotros. Gracias, a nosotras, perdón.